No tengo mar, ya sé, le pediré mar a Chile. Chile, me das mar. Bolivia, ya te dije mil veces que no. ¿Y tú, Perú, me das mar? Claro, Bolivia con gusto. ¿En serio? Sí, claro, Bolivia, toma. Gracias, Perú. Pero, Chile, ¿qué haces? Tú nunca podrás tener mar, Bolivia. Oye, Chile, yo no te di mar a ti, se lo di a Bolivia. Ah. Eso te pasa por listo, ¿y sabes qué? Es hora de expandirme más. ¿Qué bonitas playas tiene la TAM? Me las quedaré. Chile ¿por qué nos quitas nuestras playas Eso a ti no te importa Esto se está saliendo de control Le iré a pedir ayuda a Rusia Rusia, Chile se volvió loco y nos quitó nuestras playas ¿Nos ayudas? Claro México Ecuador, Venezuela Ya sé que ya anexaron a Panamá Pero volvamos a ser la Gran Colombia para derrotar a Chile Ok Colombia La Gran Colombia ha vuelto Esto me pertenece esto también me pertenece. Oye Bolivia, ¿quieres hacer la Confederación Perú-Boliviana? Obvio, para desaparecer a Chile. La Confederación Perú-Boliviana ha vuelto. Oye Confederación Perú-Boliviana, ¿me puedo unir a ti? Es que no quiero morir. Claro Paraguay. Oye Gran Colombia, ¿quieres ser mi aliado? Claro que sí Confederación Perú-Boliviana. Oi Manito, joguemos um partido de futebol. Y é o perdedor. Muito. Tá bem. Brasil, últimas palavras. Não te metas com Brasil. E este quem é? Oye, Gran Colômbia, e se ajudamos? Sim, sí, hay que ajudar. E ustedes que os creem para me meu território? Muito. Ya llegó la hora, Chile, prepárate. Perdón Centroamérica, pero tengo que hacerlo. Rusia te toca. Rusia, pero qué haces. ¿En serio pensabas que iba a atacar a un aliado? fuck, Texas? ¿Cómo hiciste eso? Fácil. Me quedé con parte del armamento de Estados Unidos. Maldito copión. Ya estoy harto que los países se estén peleando. Ya se voy a reiniciar el mundo. Oye tierra porque siempre dicen que van a reiniciar el mundo. Siempre es lo mismo. Calla Marte, eso no va con los guiones del video.